Hola, me preguntaron que quién soy, soy Francín García, tengo 43 años, soy maestro universitario de la Universidad Tecnológica de la Costa, también soy padre de familia de dos hermosas niñas, María Inés de 11 años que está en la tropa y Keila de 3 años y estoy terminando mi doctorado en la UNAM. En el ámbito scout yo empecé en este gran movimiento a los 11 años, de hecho, fui guía de la Patrulla Linces y también presidente de la Corte de Honor en mi etapa de tropa, que duró hasta los 18 años. En esa etapa realmente fue muy importante para mí porque estuvimos mucho tiempo sin dirigente y nos tocó a nosotros organizar a toda la tropa a fin de llevar el control y el manejo de los programas, de las actividades, de las excursiones. Creo que aprendí demasiado de la responsabilidad a partir de esa experiencia. Sin embargo, la experiencia más significativa que me dejó el ser muchacho scout fue en el clan, Precisamente en un Invermouth. En ese Invermouth quedamos abandonados en la Sierra Chihuahuense. Todos los demás se retiraron y ni siquiera se habían dado cuenta que no estábamos. El salir de ahí con nuestros propios medios fue algo que jamás hubiera supuesto que lo íbamos a poder lograr. Esa experiencia me enseñó que puedo hacer mucho más de lo que a veces pienso y realmente ha sido muy significativa. Por eso es que como adulto me he reincorporado al movimiento Scout. He sido consejero Robert responsable, he sido comisionado de distrito, también subjefe de grupo y actualmente jefe de grupo. Me ha tocado incluso formar un nuevo grupo. Y por eso creo que tengo los elementos, la pasión y sobre todo estas ganas de transmitir mi experiencia, por lo cual quiero ser presidente de provincia. Mi primer objetivo o propuesta que hago es justamente el que la provincia tenga todos los elementos necesarios para que los grupos y las secciones puedan operar como deben de operar. Creo que hay muchas cosas que se pueden potencializar muchos elementos que los chavos pueden hacer a través de una estructura de provincia funcional. ¿sí? Hace falta más actividades de provincia, hace falta más actividades entre los grupos, no necesariamente de provincia, y sobre todo hace falta conectarnos más con lo que pasa fuera de nuestra provincia, en nacional o a nivel internacional. Creo que nuestros chavos tienen el derecho de poder participar y desarrollarse con ellos. No una vez cada tres o cuatro años, tiene que ser el constante de todas sus actividades. Mi segundo objetivo va relacionado con el adulto. Si bien este es un movimiento de jóvenes y para jóvenes, la pieza clave para que funcione es el adulto, el adulto voluntario, el adulto que se acerca con las mejores intenciones y ve en el movimiento Scout un medio para trascender a través del servicio. A veces le es muy difícil hacerlo y a veces le da más, pero problemas que satisfacciones, hay que eliminar eso, hay que hacer a través de la provincia la capacitación, las actividades, los reconocimientos y la vida diaria de los adultos que se sienta cada uno de ellos orgullosos de lo que están haciendo, realmente sientan que están transformando el mundo a través de sus acciones y realmente sientan un respaldo de su grupo y de su provincia en cada una de las cosas que están realizando, por eso es que es tan importante fortalecer al adulto. Mi tercera propuesta va encaminada a lo más importante, la hermandad de la provincia. Esta provincia tiene muchos elementos importantes. Hay diferencias como en todo, pero tenemos grandes coincidencias y creo que la provincia debe de gestionar y trabajar día a día para que sean las coincidencias las que hagan que el movimiento crezca aquí. Y no sean las diferencias las que lo limiten. Creo que hay muchas cosas padres por hacer con los jóvenes, con los adultos, con los scouters de cada una de las secciones. Todos tienen ideas, todos tienen una gran pasión por lo que están haciendo. Y la provincia tendría que ser simplemente el canal para que se logre esos sueños que tienen. No al contrario, no tendríamos que limitarlo, sino todo lo contrario, potenciarlos. Quiero comentarles que yo pienso a nivel personal que el movimiento Scout realmente funciona en la sección. En la sección se vive el momento mágico del escultismo y esto es cuando el muchacho está en convivencia con su dirigente, su Scouter, cuando el muchacho está con su equipo, con su patrulla o su ceisena en cada excursión o en cada campamento. Ahí es donde se vive el escultismo. Y las demás estructuras únicamente sirven para hacer que ese momento sea mágico y significativo. Es decir, el grupo, la provincia, nacional o a nivel internacional solo sirve para darle a ese momento significancia.